Son las 13 horas con siete minutos en todo el país, vamos con el desarrollo de las informaciones y le habíamos señalado, cuatro países ya han desarrollado una auditoría internacional al proceso eleccionario junto a la organización de Estados Americanos, los detalles a continuación. Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, señaló que la auditoría de la Organización de Estados Americanos es una muestra de la voluntad de transparencia que se requiere dentro de este proceso electoral, tomando en cuenta que hay diferentes voces y que se realizó este mismo proceso en diferentes circunstancias en otros países. Referencias de auditorías, podemos comparar cuatro procesos inmediatamente. El de Honduras, donde especialistas de la OEA auditan el sistema electoral, en Paraguay la OEA audita el registro electoral de, eh, de aquel país. En Nicaragua la misión de la Organización de Estados Americanos eh, recomienda reformas a la a una reforma electoral integral a partir también de un proceso de auditoría. Y también en República Dominicana, donde se ordenó una auditoría con el fin de auditar los votos de la Junta Electoral de República Dominicana tras elecciones primarias. O sea, ya existen ejercicios y experiencias similares... La participación de la Organización de Estados Americanos fue en diferentes circunstancias, pero relacionadas a procesos electorales. Por ejemplo, en Paraguay se realizó en la gestión 2003 en las elecciones presidenciales. La Organización de Estados Americanos concluyó que una misión de monitoreo técnico debe acompañar las mismas en República Dominicana, en la gestión 2012, en las elecciones presidenciales. La Organización de Estados Americanos y República Dominicana firmaron un acuerdo de apoyo técnico y auditoría del registro de forma previa. En Honduras, en la gestión 2013, en las elecciones presidenciales, no confirmó que el sistema electoral se haya adulterado intencionalmente dentro de la conclusión de la Organización de Estados Americanos. En Nicaragua en la gestión 2017, en elecciones municipales, recomendó una reforma electoral de forma integral. Que en 2017 la misma Organización de Estados Americanos certificó que el padrón electoral es confiable en un 98,7%. ¿Habían elementos que ajustar? Sí. Y estos elementos que ajustar eran necesarios tomarlos en cuenta. Eh, y, y subsanarlos de forma inmediata y eso pasó también a tarea inmediata de los Ceresis y de los tribunales y, de, y del CEGIP como uh -huh. instituciones encargadas de velar por la autenticidad de la identificación. Y esto también esperemos que sea saldado a partir de este ejercicio. La Presidenta del Senado finalmente llamó a la pacificación de la población y evitar hechos de violencia.